Entonces, los objetivos motores de consecución y eso, ¿están bien, Mario, Asun, María? ¿Están bien? Me, María lo ha pillado, es una chica lista. ¿Lo habéis lista. pillado? Es una chica lista. <risa> vamos, la primera me ha sorprendido. Yo, yo no creo que se tan rápido, ¿eh? Que si estáis allí, es lo no lo vamos a ver. Ya, ya, pero es que, que leer, tenéis que ver ah, esto. No veo ni de aquí. Pues entonces, debes de hacerte un trasplante. <risa> ah, no, no. Que la cuestión es que esto está puesto para que lo veáis. Si estáis allí, vaya, no creo que lo veáis. Eh, la letra aquí, chiquitísima. Esa letra no. Esta letra, chiquitísima. Menos letra. Menos letra. Aquí había explicado muchísimo. Menos texto, menos texto. Y además, con el tipo de letra esta, tampoco un tipo de letra buena. La, el tipo de letra que había puesta el... Tal y como yo he puesto, que es la letra donde pone otros objetivos, objetivos de consecución. No la que hay debajo, que tampoco es la que yo puse, no se lee bien. Eh, los dibujos me han parecido aceptables, lo del palo, como lo he puesto. ¿Y quién se le ocurrió lo de la, la de poner el, el. alfa? La transparencia, la transparencia. Está bien, está, me parece curioso es que normalmente se utiliza, para, pero se utiliza justamente al revés que lo pone donde está en el sitio y donde va a llegar se pone en transparencia, pero vaya eh, que eso es darle alfa de, transfa, de transparencia al objeto y por lo demás, has visto que parece que están como movimiento, darle ah, sí, eso, pero que normalmente es sí, sí, al revés eh, los objetivos pues parece que está bien el motor el de consecución, golpear tal y tal, sí. conseguís mayor puntuación que retroceder. Bien. Eh, de ¿eh? la fase final. Vale, perfecto. Pues sí está más o menos bien los objetivos. Le tenéis que quitar texto. Y aquí está más o menos bien. Lo único es que, sí, sí. que solamente corren en, en línea recta. Sí. Bueno. Y el otro grupo, que es la tarea complementaria, está mejor. Sí. Vale, pues... Es no Pues empezad ya que tenemos poco tiempo. Y una cosa, antes de que os vayáis... Dos cosas. Una, eh, vamos a poner todas las tareas que tenéis que hacer del juego motor 1 y eso para que lo tengáis ya antes de Semana Santa, porque después de Semana Santa lo tendréis que entregar que el, a la semana siguiente. O sea, la semana después de Semana Santa, no. A la otra ya tendréis que empezar a esperar el juego motor 1. Y están puestas las fechas Y las pondremos las fechas y todo. Empezar. Igualmente, la plantilla y todo esto. Venga, vamos para adelante. Empezar. Tienen que ser icónicos. Nada, ahí demasiado. No, pero ahí más bien es que pongáis cómo está. parte Venga, vamos a oh, empezar ya. No, no. Empezar, vamos. Venga, rápido, que no hay tiempo. Vamos ya. Venga, vamos ya. Vale, eh, vamos a dirigir el juego Jones y Juan, Merórica y Alberto. El, de el juego es la Pita o ¿vale? Se juega en diferentes partes de España y del resto del mundo con eh, diferentes variantes. Nosotros las hemos cogido, es, se pone la Pita que es el palo chiquitito, encima de los toros, se le golpea, Quién es ser un golpe, no va un golpe partido y se le da donde llegue. Juan, Juan, haznos una muestra, porfa. Espere, espere. ¿Lo haces tú? Yo no le voy a dar. Sí, sí le da. Ahí, ahí. Bien, bien. Hemos puesto los aros allí, bueno, son comas Si da el aro es un punto más, y a donde llegue, vamos a contar desde el que llegue más lejos y de los puntos hasta que llegue a cuatro punto hasta que llegue menos puntos. Sino... Si tiráis encima del si es más complicado, lleváis un punto hecho este. Vale. ¿Tú? Eh, los que no estén lanzando estarán aquí. Hay que mirar sus grupos de 7 o de 6. Rey y David Sánchez. El último equipo Pedro Plata, Daniel Pérez, Sergio Morenate, Mario Parra, María Pérez Sánchez. y Sánchez. El equipo sorry, ¿Y el equipo ¿no? ¿Papi? ¿Papi, papi? ¿Papi? Mira, de agrado, de agrado. Yeah. you. es el voz un punto más Pero si que Tienes que mantenerlo. uno, Claro, uno cada uno, Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Solo uno. Thank <laughs> you. a la que punto veo puntuación manch Espera que viene Vero, Vero con la puntuación. Vero venga rápido la ¿Y yo lo sí, sé la pared. ¡Nuestro juego es pues toca